Varias puñaladas recibió la joven Frederinda Peña a manos de empleadas del Centro de Diversión Bravo y Forestor cuestionada narra cómo sucedió el hecho. exige a las autoridades que el hecho sea investigado y que los responsables sean sometidas a la justicia. Para NTN su noticiero regional, Joa. Paulina.